Muy buenas amigos vengadores, bienvenidos a Toxic Game Channel, vuestro canal de toxicidad 100% natural escogido grano a grano de los mejores cultivos de internet internet es de por sí un cultivo enorme, gigantesco, tanto es así que la Deep Web, por ejemplo, ¿eh? eso que se conoce como la Deep Web ...ya no es ni siquiera... ...útil... ...no es útil... ...ya por, por la sencilla razón de que... ...de que hay tanta gente que viene a curiosear... ...o que va a curiosear... ...que... ...que para lo que está hecho... ...ya sabemos... ...temas delictivos y todo esto... ...pues ahora se están haciendo ya en otros lugares y no tan profundos en ¿eh? lugares muy abiertos lugares a donde todo el mundo accede os lo podéis encontrar en youtube os lo podéis encontrar en twitter o lo podéis encontrar también en facebook en instagram sobre todo en instagram también eh, todo tipo de mm, delincuentes que antes se veían en la deep web ahora ven que la Deep Web es un sitio donde van a fisgonear. Y como es un sitio donde van a fisgonear y no van a comprar ni van a hacer nada, pues entonces ahí está el por qué la Deep Web está siendo abandonada. Y todo esto viene a raíz también un poco de lo que, se, de lo que ha ocurrido desde el sábado, desde el sábado por la mañana hasta... Hasta hoy martes, día 20 de, de, de noviembre. No, perdón. Hoy martes, de, hasta hoy, martes de 20 de septiembre. En el que no ha sido una buena semana tampoco para, para Blizzard. ¿eh? Para Blizzard y para Rockstar han sido dos semanas nefastas. Una la Blizzard que se recupera también de una fuga de unos 43 minutos que se dicen pocos eh, en cuanto a Rockstar el hackeo fue masivo llevándose consigo los códigos fuente que son la llave principal eh, de un videojuego con ella ya puedes mmm, modificarlo como te dé la gana teniendo el código fuente puedes modificar el juego como te dé la gana y hacer con el juego lo que te dé la real gana eh, pues fijaos ¿no? los hackeos las filtraciones que se llegaron a a poner ¿no? en línea durante durante todos estos días ¿no? alrededor de unos 90 vídeos cuando, cuando yo había bajado 2,9 y no había unos 15 todavía pero el tipo siguió, sub, siguió y siguió subiendo, siguió subiendo contenido ya llegó un punto en el que dice, bueno, bueno, este contenido no va no va a llegar a ningún lado y voy a tener que borrar y así ha sido el vídeo del podcast número 10. Está completamente borrado. Habéis tenido suerte de haberlo podido ver. Ya os lo digo porque ahora mismo lo que os vais a encontrar en cada vídeo de YouTube en el que se mencione y se ponga alguna imagen de GTA 6, pues eh, bueno, que se ponga alguna imagen. Eh, ...han llegado... ...hay que decir que han llegado... ...a una especie de acuerdo... ...con las diferentes plataformas... ...en las que se incluyen... ...Reddit... Forza ...y otras... ...para que no siguiera... ...difundiéndose... ...ciertas imágenes... ...ciertas imágenes... ...ya sí se pueden circular... ...tranquilamente... ...aquellas que son como... ...algunas fotos y tal... ...pero lo que viene siendo vídeos... ...y todo eso porque dentro de ellos guardan mucha información también que a lo mejor para la pa, no, a lo mejor no para la mayoría de las personas no significarán nada, será un, un, un texto eh, sin sentido eh, así como este desde el 1 hasta el eh, como si fuera esto y eso es el juego eso es el juego vamos tengo un amigo que que perdió un juego precisamente por perder el código fuente por no hacer una copia del código fuente eh, cada vez que se hace un cambio es que esto, esto es... Es, es brutal en el, en el desarrollo del videojuego, cada cambio se va haciendo copias y copias del juego. ¿Por qué? Porque eh, si algo sale mal y no tienes una copia de lo que habías hecho antes, del punto anterior, pues entonces eh, se te puede ir todo el trabajo al traste. ¿eh? y esto hace que se ralentice el juego, ¿no? el desarrollo del juego, mucho, además, y además cueste mucho dinero. Pensad también que este juego, por lo que sí que se ha podido decir, es que va a costar más, han invertido más que lo que se invirtió en el Dead Stranding, en el Dead Stranding, acordados que se invirtió 200 millones. En este, 500 millones. O sea, el juego, eh, cuidadito. Porque primero estamos hablando de todas las imágenes y vídeos que se han visto. ¿Mm? Son eh, correspondientes a testeos, vídeos que tienen que ver más con con la parte de atrás de los videojuegos ¿no? eh, y ahí lo único que se ve es un videojuego que no, es, no está acabado veis a los NPCs eh, como son marionetas todo eso para mí es muy interesante os lo digo en serio porque es en realidad eso es un juego básicamente eso es un juego pero como dice bien, los de Rockstar eh, no era la manera en la que ellos querían eh, en mostrar el juego, evidentemente, claro. Bueno, a esto que nos encontramos con que el posible hacker es un chaval de 16 años. Y el primer mensaje que, que manda dice tal cual, ¿eh? Por eso digo que la manera de escribir eh, se intuye un poco que o estás hablando con un idiota o estás hablando con alguien muy joven. Ya veréis por qué. Dice, ok, entonces esto se ha vuelto inesperadamente viral. Me desperté con 3.000 mensajes directos de Telegram. Si eres un empleado de Rockstar o Take Two, y estás tratando de contactarme. Envíame un mensaje al 23 de su Telegram. O puedes enviarme un correo electrónico desde tu dirección corporativa. Que aquí me pregunto yo, ¿por qué buscaría la.. la ¿Por qué quedaría la dirección corporativa? porque sus palabras fueron dirección corporativa ¿Qué, qué trataba meterse también en el, eh, y pispear lo que estaban hablando de él eso era lo que porque claro daos cuenta de que él por muy inteligente y por muchos pasos que crea que vaya por delante los otros van mucho más deprisa sobre todo pegándose patadas por el culo porque son 500 millones los que los que se pueden ir a la verga por culpa de un chaval de 16 años. Aquí se abre un debate también, ¿eh? De, vamos a ver, ¿qué hacemos con este muchacho? ¿Lo metemos en la cárcel? Es demasiado inteligente. A ver si vamos a tener aquí a una bomber el día de mañana, si lo metemos en un correccional junto con, con chavales que han trapicheado droga y cosas así, porque no le vamos a dar ningún... O sea no le vamos a hacer ningún bien para la inteligencia que tiene creo yo ¿eh? si con 16 años eres capaz y por lo que se por lo que dice un medio eh, este muchacho ya había eh, hackeado otras cosas antes del hackeo de Uber fijaos lo que eh, ya, él ya andaba ahí toqueteando las cosas y, y, y la han pillado, la han pillado, los es que la han pillado porque también hay mucha gente, eh, entre ellos dos ex trabajadores de Rockstar, a los que seguramente estarían muy atentos todos estos días, <risa> porque barajaban varios nombres y uno era eh, Reggie y Adam, que se refieren a ellos mismos como los... Dudley Voice lo voy a poner escrito aquí para que Dudley Voice eh, bueno, pues es, es, esta gente no sé si habrá tenido algo que ver eh, en todo esto pero no yo creo que no básicamente eh, este chico será un genio ...como los hay tantos, ¿no?, que... ...no sé, que ven, la, eh, ven las matemáticas y en su mente... ...pues se estructura eh, de una manera tan fácil... ...que es capaz de solucionar... Eh, ...cosas de matemáticas o cosas de... Eh, ...de otra rama... ...con una facilidad pasmosa. Hay que tener cuidado... Con eh, los jóvenes, y hay que tenerles, eh, hay que darles, digo yo, eh, a todos una educación sobre, eh, sobre los peligros y las consecuencias de hacer estos actos. Eres un chaval de 16 años, no te vamos a meter en la cárcel junto con asesinos y violadores pero tampoco te vamos a dar una palmadita en, el, en, el, en la espalda y decirte, mira chaval, qué bien, qué bueno, eres, te vamos a contratar. No, no, no, no, Tú vas a pasar por unos test psicológicos, primero, porque queremos, queremos saber exactamente cuál es tu nivel. Y me imagino yo que ya ahí ya dependiendo del nivel que tengan, que tengan que a lo mejor es como digo muy inteligente para algunas cosas y a lo mejor no lo es para otras o a lo mejor estamos ante una persona con un gran coeficiente intelectual eh, o cociente intelectual eh, Point Station que hoy te vas a llevar o oh, un vídeo eh. hoy te vas a llevar un vídeo por tonto vas a llevar un vídeo por tonto pero eso va a ser en la banana tóxica bien es innegable eh, eh, la, la, la, inteligencia, la, la inteligencia, digamos, de este muchacho, ¿no? Pero eso tampoco quita el que haya cometido un delito, ¿vale? hayas que el delito sea eh, que no de sangre no significa que no sea un delito importante. Aquí estamos hablando, mucha gente trabajando, eh, mucho dinero y... Eh, mucho dinero, 500 millones es que no es estamos hablando de un juego muy ambicioso ¿eh? de un juego muy ambicioso, mucho más que lo que llegó a hacer el Dead Stranding ya con 200 millones se, ha convert... eh, se convirtió en uno de los juegos más eh, triple A este GTA que se viene va a ser la hostia Muchos no lo dirán, pero eh, gracias a que este hacker, al que ya se ha podido controlar eh, y de aquí el, de, el comunicado que, de, de Rockstar, lo dejo ahí para que lo leáis, eh, se puede confirmar por lo menos cosas que ya habíamos eh, dado por, como rumores, ¿no? De que había un Bonnie and Clyde. Ahora ya vemos de que sí, que evidentemente hay una especie de Bonnie and Clyde, una especie de hermanos o de compañeros, novios. Yo creo yo tiro más por novio, pero por pero no, por una por, por las imágenes de, de zumpizo Franco, pero vamos. Que el juego está ambientado en By City. Aquí hay una imagen eh, en la que se vea. Lucio, o Lazy, no sé cómo se llama eh, encontrando la, la tumba del, del protagonista del Vice City bueno, las imágenes del juego pertenecían a julio se decía que pertenecían a julio de 2021 y resulta que eran del 2020 ya otros se estaban tirando mucho más atrás al 2019 no creo que tanto eh, Toca a finales del 2019 sí, pero vi como ya se iba retrasando, no vamos a, a, a quedarnos con con que ya el juego está totalmente a salvo el GTA V y el GTA VI también que no se ha vendido como dicen por ahí el código fuente del gta 5 no es así eh, por lo que dice el hacker sí, si le damos algún crédito a lo que diga el hacker eh, no ha vendido el código fuente a nadie por 100 mil dólares en todo caso alguien ha comprado alguien <ríe> se ha, ha perdido 100 mil dólares vamos a dejarlo ahí alguien ha perdido mil dólares y, y, y, y ahora ve a la policía a, a reclamar anda, pues listo bueno, pues esto es todo por ahora en, en lo que se refiere a GTA 6 yo creo que sinceramente hay que ver eh, lo que un chavalito puede ligar si tiene ese genio tiene esa inteligencia que como digo no debería de ser malgastada en un en un en un centro de estos para menores cualquiera no, yo entiendo de que la, la trastada ¿vale? vamos a ver porque ha quedado al final como una trastada eh, que nos ha venido hasta muy bien fijaos a tanto a los usuarios que ya llevábamos nueve años esperando a ver algo ¿eh? que qué más le daban ¿eh? de enseñarnos algo a su manera, como ellos quisieran, pero por lo menos enseñarnos algo y no tenernos tan y les ha venido hasta bien a Rockstar de alguna manera. Les ha venido hasta bien. Es una publicidad inmejorable no se ha filtrado nada de la historia se ha visto poco pero mucho y además el, el hype ahora mismo por el GTA 6 está por los por los aires estamos a martes desde desde el sábado por la mañana lleva siendo tendencia eh, pero GTA 6 y lo va a seguir siendo. Y esto ha sido debido a que este hacker haya sacado todo esto, que todos todo los de Rockstar se hayan puesto nerviosos, obvio, obvio. Porque si no llega a ser un, un niño, esto hubiera ido por otros derroteros. Y como digo, no se hubiera, no se hubiera comportado de esta manera, ni, le, ni les hubiera respondido. Eh, como, como si fuera una película, eh, vuelvo a repetir sus palabras, dice, ok, entonces esto se ha vuelto inesperadamente viral, ¿cómo que inesperadamente viral? ¿Qué, qué te esperabas? ¿Que iba a pasar por, por alto la gente todos esos vídeos que ha subido y todas esas imágenes? No, no, <risa> no. no inesperadamente viral, tampoco creo que fuera eh, para los de Uber cuando vieron que aquello se movía creo yo, bueno, amigos como os digo, nos vemos en un próximo programa en Toxic Game Channel hasta la próxima